tiene que tener un distanciamiento físico y la cantidad de metros de cada persona es mayor a la que se usaba en el protocolo anterior. Tenemos un cinco, cinco, cinco botes ubicados en el puerto estratégico tanto en Villa Riva, Arenoso, Guaraguao, Osto, San Francisco de Macorís, y esto es para dar respuesta de inmediato. Este fenómeno se, es una depresión tropical, Todavía no llega a Huracán por la cantidad de kilómetros, 65 kilómetros que es su trayectoria hasta el momento, pero tiene una circunferencia semicerrada lo que indica que va a traer muchas precipitaciones. otra tormenta con posibilidad, de, con posibilidad de convertirse en ciclón, por eso la gobernación provincial Duarte, que preside el Comité de Prevención, mitigación y respuesta, hemos decidido convocar a todos los componentes de este organismo tan importante para, para prevenir situaciones que se puedan dar en un momento de, de, de desastre. Eh, nosotros entendemos que eh, ustedes, en la mano de ustedes como instituciones, está que en la provincia de bueno, Duarte se mitiguen los bajos.